Proceso entre pero la y las FARC. Yo lo diría que es viable, pero la discusión de la droga y debe traspasar incluso a la, la discusión sobre la legalización e, in, e incluso eh, debe haber debe un acompañamiento de la comunidad internacional debe haber, es decir, Colombia le ha apostado mucho y ha, ha generado políticas fuertes, rigurosas para acabar el flagelo de la droga pero pues obviamente también la comunidad internacional tiene que hacer un acompañ, acompañamiento fuerte en la lucha antidroga el compromiso serio es que se ponga en un debate de, de, de, internacional el tema de la droga y, y que se apunte incluso a la discusión de que la droga eh, no se debe combatir por la vida eh, de las fumigaciones, que eso fraga, ha fracasado, eh, y de la represión, sino que hay que legalizarla. El retraso de más de 30 minutos de la rueda de prensa programada para el día de ayer se originó porque previamente las partes se reunieron en un mismo salón en Oslo, Noruega. Estas son las primeras imágenes que se conocen del encuentro que tuvieron los delegados del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC. Por primera vez, frente a frente, los voceros del gobierno encabezado por Humberto de la Calle, el general en Jorge Enrique Mora, Frank Perl, Sergio Jaramillo y Luis Carlos Carlos Villegas se sentaban en una misma mesa con los voceros del grupo guerrillero Iván Márquez, Rodrigo Granda, Marcos Calarcá, Jesús Santrich y Andrés París Estas son las únicas imágenes que fueron otorgadas sin audio a los medios de comunicación Después de que Canal el Tiempo denunciara el pésimo estado de las vías de acceso al aeropuerto de Cartagena de carga en Barranquilla, las autoridades crearon una bolsa común con el fin de invertir recursos para su arreglo. Regresamos a esta ciudad con Lewis Forest, que nos tiene más información y nos cuenta de cuánto será la inversión y quiénes aportarían estos dineros. Precisamente. Aníbal, le cuento que esta inversión supera los 4 mil millones de pesos. Tengo precisamente al alcalde de Soledad, el doctor Franco Castellanos, quien nos va a explicar cuáles son las entidades que participaron de esta bolsa como un alcalde. Bienvenido a Canal del Tiempo. Sí, participan en este importante proyecto que ya hemos diseñado eh, con un valor aproximado de 4 mil 500 millones de pesos, eh, con curso de la gobernación del Atlántico, el área metropolitana, y, lógicamente, Aerocivil Civil, que también está en disposición de colaborar con el municipio de Soledad para este importante proyecto que dignificaría la movilidad y la operatividad del aeropuerto internacional Ernesto Cortes. Bueno, alcalde, esta vía, pues, como lo vemos, está totalmente deteriorada. ¿Qué se le va a hacer en sí? Sí, ya tenemos el diseño, ya eh, pasamos este proyecto al Departamento de Prosperidad Social y, lógicamente, es la construcción en pavimento rígido. Eh, para esta importante vía de nuestro municipio. Bueno, alcalde, ¿cómo va a mejorar esto ahorita con Barranquilla, la capital del TLC? Soledad, pues, hace parte de esta área metropolitana de Barranquilla. Eso es eh, nuestro trabajo, nuestra gestión, eh, dado a que hay que preparar al municipio de Soledad conjuntamente al área metropolitana para el concurso de importantes obras y de desarrollo social de nuestro municipio. Igual, ya proyectamos con FONADE la construcción de otra vía, a la entrada de la Virgencita, a la otra entrada de Soledad, por valor de 3.500. 100 millones de pesos que esto va a redundar en eh, la movilidad, en la seguridad y lógicamente en la operatividad del aeropuerto. Alcalde, muchas gracias por aceptar la invitación. El era el alcalde Franco Castellanos, mientras tanto yo les voy a mostrar pues esta difícil situación por la que pasan las personas que se transitan por estas vías. Eh, estamos... En ese momento, en la entrada al aeropuerto de carga. Vamos a enfocar al fondo que está pasando un camión precisamente. Pues ellos son los... ...de que más sufren cuando transitan por acá. Ellos traen carga de que va hasta el aeropuerto. Y pues esta es la, la situación por la que pasa. Eh, algunos de los transportadores se quejaron porque esta vía... Pues, en este mal estado contribuye también al derribo de sus vehículos. Estos son dos vías, allí confluye donde vemos en la esquina, confluye la otra vía y pues es un martirio que los camiones eh, afrontan al pasar por acá, que los conductores afrontan al pasar por acá. Estas es son dos vías, las entra, las, son dos vías las que principalmente llegan al aeropuerto de carga, esta es una y la otra queda en la esquina.